Queridos estudiantes, bienvenidos a este nuevo tema relacionado con la lingüística, lenguaje y lengua empezamos la lingüística, ¿qué es la lingüística? la lingüística como ciencia se dedica al análisis y las leyes que rigen al lenguaje humano en otras palabras podríamos decir que trata de explicar cómo funcionan las lenguas en un determinado momento para comprender su funcionamiento general la lingüística a partir del suizo Ferdinand de Saussure hace hincapié en la diferencia entre la lengua la lengua la podemos como normas o un sistema y en cambio el habla la relacionamos de acuerdo al uso Lenguaje el lenguaje es la facultad que tiene el hombre para comunicarse a través de los signos hay muchos tipos de lenguaje. Por ejemplo, en el área informática tenemos el lenguaje de autómatas formales y que en realidad permiten comunicarse con la computadora. La lengua, ¿qué es la lengua? La lengua es un sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, usada por un grupo humano. Por ejemplo, dentro de este podríamos decir que para comunicarse necesitamos el idioma. ¿Sí? El español, el italiano, el inglés, el alemán, el francés dependiendo en qué contexto nos situemos si nosotros no utilizamos el mismo idioma pues no va a ser posible podernos comunicar o entendernos para poder expresar así nuestros sentimientos el habla en cambio se relaciona o se refiere al acto individual del ejercicio del lenguaje producido al elegir determinados signos entre los que ofrece la lengua mediante su realización oral o escrita aquí es importante destacar algo en el habla muchas de las veces nosotros eh, pensamos que hablar mmm, como lo hacemos diariamente es suficiente y, y nos hemos acostumbrado al habla cotidiana y ahí sí debemos mejorar un poco más como pues a través de las lecturas ¿Sí? para poder eh, mantener o poder argumentar o poder expresarse de mejor manera la diferencia de una persona muy educada o bien educada se, mm, se lo nota en el momento que realiza varios tipos de lectura al igual en, igualmente en la parte de, de escritura una persona se le nota en el estilo que tiene para escribir si usted no es un buen lector no puede tener una buena redacción eh, dentro de, también de este tema hablamos de las variables dial dialectales la lengua como ya hemos dicho es un fenómeno social hay diferentes maneras o formas de hablar Ejemplo, por ej eh, un ejemplo es la gente de la costa con la de la sierra. ¿Qué pasa? La gente de la costa, por ejemplo, siempre suelen no pronunciar bien el fonema s. Por ejemplo dice, o la, el fonema L, por ejemplo dice, en vez de decir pollos, dice pollo. ¿Sí? ahí se, se nota la diferencia o el dialecto que tienen ellos para comunicarse en cambio los de la sierra eh, acentúan mucho la, la s en cambio o si no la r, la vibrante múltiple que dicen carros ¿no? entonces ahí se nota la diferencia eh, dialectal que tienen tanto y eso que estamos hablando dentro de un espacio geográfico ¿sí? dentro del ecuador pero son muy diferentes eh, geográficamente hablando en cambio ¿qué es el idiolecto? son rasgos propios de una persona para expresarse aquí intervienen los órganos del habla la diferencia también aquí se nota en el vocabulario, en la entonación y en la pronunciación que tenga la persona los dialectos eh, los dialectos es un conjunto de características adoptadas por un determinado territorio el español es uno de los dialectos nacidos del latín. Bueno, ahí tenemos muchas, eh, el latín vulgar, el latín que utilizaba la gente eh, de la alta, curia, si se quiere llamar así, pues es un, un, un idioma más selecto. Eh, por ejemplo, miren, nosotros, nuestros eh, compatriotas, eh, radican mucho en España, ¿no? y allá en ese país, en cualquiera de las zonas donde ellos habiten o, o trabajen, eh, por ejemplo en Madrid, el español que ellos utilizan o hablan allá, son términos muy diferentes aunque hablemos el mismo idioma, el castellano o el español, pero no tienen el mismo significado. Lamentablemente ahí puede producirse, eh, de acuerdo al contexto, una comunicación quizás eh, no muy provechosa en el sentido de que no hay, eh, no se utilizan los mismos términos y a lo mejor se, se crea una confusión no porque los términos son muy diferentes a los que utilizamos en nuestro país la lengua y la sociedad la sociolingüística sí es una disciplina que estudia las relaciones entre la lengua y la sociedad podríamos decir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 ¿Sí? Entonces tratamos de ver que dentro de una sociedad se trata de comprobar o de demostrar que los factores sociales son los que determinan las diferencias en cuanto al uso de la lengua. Por eso es importante cuando hay eh, trabajos o en grupo, hay que ver en qué tipo de grupo uno se puede ubicar de acuerdo al conocimiento que cada uno de nosotros poseemos. Entonces, en conclusión podríamos decir, ¿cuál es la tarea que tiene la lingüística? Por lo tanto, la lingüística tra trata de realizar la descripción e historia de todas las lenguas, encontrar los principios generales de su funcionamiento y fundamentalmente deslindarse y definirse ella misma. Ya habíamos dicho que la lingüística es la ciencia que se encarga del estudio del lenguaje humano gracias por su atención y esperamos contar con su presencia en una nueva ocasión hasta pronto